you Que con nuestros primeros invitados del programa de hoy que vienen a contarnos cómo se viene este fin de semana la Feria de las Colectividades en Guaymallén. Bienvenidos, claro. los chicos. Jeremías Gómez, que es el director de Desarrollo Económico de Guaymallén y además está con nosotros el subdirector de turismo, Emiliano de Marco. Chicos, bienvenidos. Gracias, ¿Cómo por están? Venir. Gracias un placer estar acá. Un placer Gracias, tenerlos chicos. con nosotros y que nos acerquen <coughs> toda la información de este evento tan bonito que propone Guaymallén hace ya. ¿Cuántos años se hacen? 17, este es la número 17. Wow, impresionante. Y no para de crecer. No, no, increíble. Lo que hablábamos fuera del aire, lo que uh -huh. hablamos siempre con Emiliano, que es encargado de turismo. Uh -huh. Todos los años tenemos nuevos puestos, nuevas colectividades. Justo el fin de semana estuve en Buenos Aires, conocí unos armenios que son de acá, de Mendoza. Uh -huh. Interesadísimos en estar, quieren estar, presentar la cultura. Y así, todo el tiempo se suman colectividades, lo cual nos deja contentos. Es que de eso se trata la propuesta, ¿no? Todas eh, las colectividades... Con su puesto, no solo gastronómico, sino que también muestran sus danzas, su cultura típica y es alguna manera de acercarse quizás eh, a, a la cultura de otra manera, ¿no? Uh -huh. Por ahí uno sabe mucho de, de su cultura, la propia, ¿no? De tus abuelos que venían de Italia, por ejemplo, y demás, pero de esta manera, como amplias un poquito el horizonte y conoces un montón, se aprende mucho yendo a las colectividades. Sí, yo les recomiendo a todos que vayan muy temprano y vayan puesto por puesto, conociendo y aprendiendo. Eso está buenísimo. Y, y por lo menos mojarte y, y estar un poquito. Estoy con esas. Qué lindo es un evento que no solo reúne a todos los vecinos de Guaymallén, sino que personas de todo el Gran Mendoza y de toda la provincia se acercan allí para, para pasar un lindo momento en familia, ¿no? Porque eso es lo que tiene, es un evento familiar, se puede ir con amigos, es es un paseo, se sigue haciendo por el Boulevard Rego, ¿no? Exactamente Es por el Boulevard Dorrego Y digamos es Todo un paseo Que es lo más importante De lo que nosotros hacemos en general Siempre lo trabajamos con Emi de Turismo Todos los paseos son gratuitos O sea vos podés ir a disfrutar mm. Podés sentarte a ver un espectáculo Claro Podés hacer degustaciones Ahora Emi les va a contar Toda la parte que tenemos Para los turistas Y para la gente Para que aproveche ya Unas cuestiones nuevas Que hemos creado Pero siempre es un paseo Que podés ir a disfrutar Y además Podés agarrar y consumir algo puedes comprar pero muchos te dicen no, no voy porque la verdad que mi situación económica no es la mejor da paseada disfrutar, conocer claro. de colectividades y uh -huh. si además puede darte el gusto de comprar algo perfecto pero si no aprovecharlo igual conocés sí. aparte de tener los artesanos es mucho para poder ver es muy vistoso en sí exactamente esta vuelta vamos a tener cerca de 150 artesanos es un montón <risa> <Sí>. <risa> muchos puestos <risa> sí, no, sí. lo importante son artesanos justamente hacen las cosas con sus manos no es uh -huh. que sea un espacio de reventa sino que es un espacio artesano está buenísimo <risa> Van a estar todos ubicados sobre el Boulevard Versich, que es el que uh -huh. cruza digamos, al, al Boulevard Dorreo, y bueno, ahí van Bien. a estar dispuestos. Y bueno, hay que sumarle a la, a la propuesta digamos los diferentes puestos institucionales del municipio. Bueno, va a estar la gente de ambiente con, uh -huh. con juegos, con espacios de concientización, va a estar la gente de, de cultura que va a tener una, una sala de arte ahí con algunos artistas en vivo, va a tener también una parte para algunas alguna puestas en escena uh -huh. sobre el boulevard eh, luego vamos a tener a la gente de Educación y Conciencia Vial, que también tienen juegos y concientizan sobre todos estos aspectos que son sumamente importantes. Y bueno, estamos nosotros los de turismo con una, con una carpa que, que, bueno, por un lado vamos a estar haciendo juegos todo el día, con sorteos, etcétera Ah, muy bueno. Y enfrente, sobre el bulevar enfrente de nuestra carpa, vamos a tener un espacio para hacer diferentes experiencias sensoriales, degustaciones, oh, clases bueno. de mosaiquismo, de cómo armar un humo de lombriz, como, bueno, no sé, eh, una clase de cocina de una emprendedora que, que hace dulce. Entonces, la idea es que, que bueno, la gente, además de pasear, tenga el, el momento, digamos, para tener una experiencia única y conocer cosas nuevas de las, de las que hacemos nosotros en Guaymadien. Ah, Muy bueno. ¿Qué colectividades están, por ejemplo? ¿Qué colectividad no nuestra? No, claro, claro, porque... porque es complejo, tengo que mencionar más de 50, pero no sé. Alguna España? que te haya llamado mucho la atención, por ahí que estaba muy lejano a la cultura de ustedes y dijeron, mira qué copado claro, que o vengan. Una nueva que se ha sumado. Sí, ah, Corea, Armenia, por ejemplo. ¿Sí? Los conocí en Buenos Aires este fin de semana en la Feria de Turismo y Armenia se va a sumar, una colectividad que estuvo presente hace más de 12 años, él me decía, hace 12 años participaron. Tuvieron un solo con gastronomía, ya estamos preparando todo para que se presenten. Es más, estamos coordinando porque tienen que venir el equipo de Buenos Aires, van a venir artistas de Armenia para venir a presentarse acá en el escenario. Qué interesante. Sí, todo, y, y lo lindo todo muy nuevo. Es que no son personas que dicen, bueno, sí, mi bisabuelo era de, Arme de Armenia y tal. No son personas de, de familias muy tradicionales. Sí, claro, que ¿no? mantienen viva la cultura. Eso está buenísimo. Sí, y, y lo loco es que nos pasa con esas culturas ¿viste, un poco más cerradas, más chiquitas, que, que son colectividades las más raras acá en Mendoza, ¿no? ¿Cuáles? Como Armenia, por ejemplo, no sé, los sirios, Ajá. que se empiezan a preguntar los apellidos y es gracioso. Se preguntan <risa> los apellidos entre ellos y dicen, ¿Vos, yo conozco tu vuelo Sí, Claro, sí. sí, sí. Y ahí empiezan a juntarse y empiezan a sumarse gente a la colectividad también, que es lo que nos contaban ellos. No solo les sirve a ellos para presentar la cultura, sino también a hacer que la gente se sume y empiece a entender uh -huh. sus raíces, que ninguno de nosotros las sabemos a detalle. Sí, claro. Pero de a poco, viste, uno va descifrando el apellido y va sumándose a esa colectividad para ser parte, también conocer un poco de su cultura y en próximos eventos y en próximas actividades también empezar a ser un difusor para que más gente la conozca. Es que con todas las corrientes migratorias que hemos tenido acá en Argentina, Muchísimo. nosotros somos como un mosaico, mm, de como masa. una especie de, de rompecabezas, sí ¿no? Duda. La Argentina porque están los inmigrantes italianos, muchos españoles también, pero piezas que fueron completando a poco eh, y forman parte de nuestra identidad como país, como argentino, como sociedad. Es muy y, interesante conocerla Y nuestros apellidos, que son una mezcla de de apellido, porque llegaban acá, decían el apellido, y, y muchas veces escribían lo <risa> <escribían, risa> que una. entendían, hay muchos que son José, justo lo hablamos con los armenios, que son José de apellido, y en realidad el nombre era José, pero yo entendían en José y le claro, no lo que entendían. fueron bueno, cambiando de forma. Pero así todo. van descifrando y van encontrando <risa> sus familiares, abuelos, gente conocida, y también aprendiendo un poco. Aquí es lo más importante, vamos. Dejar de lado solo la gastronomía, que es lo que estamos apostando nosotros, uh -huh. y apostar por la cultura real, Dios Tal cual, Está Seguro. muy bueno lo de Pero entrar. no nos olvidemos de la gastronomía, no. te pido Que es muy favor, importante. Te lo pido yo. <risa> a, los puestos italianos, tengan cuidado porque voy a atacar. Las pastas. O sea, vayan haciendo la lasaña con tiempo. No, las pastas, mi debilidad. Y no sé. estaban, hay puestos de la India también, <risa> o sea. Tenemos puestos de la India. Uy, reyendo. El curry ahí bien mm, sazonado. Oh, espectacular. Muchos puestos realmente. Francia, Italia. España en diversas co colectividades porque cada una Uf, es muy diferente. La paella. Las Uy. regiones sí. <risa> tienen. <Estamos> para <risa> todo, claro. Es que estamos. No me ¿Sí? va a alcanzar la vida para, <risa> para probar todo. Las horas. Voy a tener que ir los tres días a probar tres claro, platos distintos. Dividite. Claro. Chicos, por ejemplo, si hay gente, de alguna comunidad o colectividad en este momento que no ha participado, quizás, no sé, los rusos, por ejemplo, desconozco, y quieran sumarse. Este año quizás ya cerró el cupo, que lo tengan en cuenta para el año que viene. ¿Cómo pueden acercarse? Exactamente, este año ya cerramos porque uh -huh. estamos a dos días del uh -huh. evento. Eh, pero para que se acerquen igualmente a la municipalidad En cualquiera de sus delegaciones O directamente a desarrollo económico Que a, avisen de que quieren participar Que son parte de una colectividad Y, y los van a dirigir con nosotros, con Perfecto. el equipo de turismo Para que de alguna manera los asociemos Los ordenemos, porque muchas veces hay que ordenarlos un poco Y ordenemos también la parte legal De la asociación, todo para que el año que viene sean parte, que es lo que más nos interesa, digamos. Se nos está quedando chico el Boulevard Dorrego, <risa> sépanlo. <risa> Hay que pasar <risa> para San José y, <risa> y a placer. Lo claro. más grande, porque, en cualquier momento vamos a terminar en Godicruz con el evento, pero pero está, se está ampliando lo cual nos pone muy contentos realmente. Me encanta. Seguro. Una excelente propuesta para este fin de semana largo así que toda la familia eh, de Guaymallén, toda la familia de Mendoza a disfrutar de la Feria de las Colectividades que es un evento único, les aseguro que la van a pasar hermoso además el paseo es gratuito para que puedan ir a dar una vueltita, para conocer sobre diferentes culturas, comunidades y de paso para comer algo rico chicos qué rico. Te pido por favor. 8, <risa> 9 y 10 este fin de semana se corrió un poquito porque claro, el viernes va a correr sonda que quedarnos exacto, en, la, en las casitas. Pero el sábado, domingo y lunes feriado van a poder disfrutar. ¿Desde qué hora? Desde las 19 horas, 19 horas. estamos en el lugar. Muy bien, perfecto. perfecto. perfecto. Chico chico. La comida india, Nosotros mira. vamos a las 18 con la Clary para hacer el y estar primero, ¿no es cierto? Re. Los puestos. Hay que hacer <risa> <risa> <Claro>. <risa> Chicos, muchísimas gracias. No, gracias por no, venir. No. con chico. todos los éxitos. Un placer. Un placer. Los esperamos. Y a la le vamos a proponer, está bueno, contactar a la gente de las colectividades y que vengan a cocinar con vos. Te